¿Qué sucede si nosotros quisiéramos hacer una modificación una vez que ya está insertado nuestro bloque o que ya está usado? Tenemos la posibilidad de abrir el espacio o la ventana de edición del bloque. Supongamos yo quiero eh, editar eh, este bloque y no quiero que sean de mesas de cuatro sino de dos sillas. Venimos a este icono que es eh, la ventana de edición de bloque activo y nos aclara que se abrirá en otra ventana, es decir que vamos a dejar de ver la ventana de nuestro modelo. ¿Sí? Hacemos la modificación, supongamos yo quiero eliminarle dos de las cuatro sillas y tengo que tener presente que necesito volver a la ventana de mi dibujo porque la perdemos de vista. ¿Cómo volvemos? Podemos ir a archivo, cerrar esta ventana o podemos minimizar la ventana actual desde los iconos eh, del ángulo superior derecho. Si minimizamos, podemos ver en nuestro espacio de trabajo que sigue activa la ventana de nuestro gráfico y la ventana del bloque. Como verán, ya las múltiples inserciones tomaron los atributos de la modificación del bloque que hicimos y lo que me resta para poder eh, cerrar esta edición de bloque es guardarlo para poder utilizarlo múltiples veces en futuros archivos, si hago clic en este icono de disquete explorador de, de la ventana del, de Windows y me pide, yo lo voy a guardar y lo voy a guardar a este bloque como mesa cuatro mesa dos personas. Lo guardo, se genera como un archivo y tengo otra posibilidad que es la de insertarlo en otros documentos. Vamos a importar un bloque que ya tenemos generado previamente y guardado como archivo para ser usado como bloque. Eh, esto podemos hacerlo con algún bloque o con algún dibujo generado desde LibreCAD o bien podemos hacerlo con archivos que tengamos generados como bloques o que queramos usar como bloques de archivos eh, por ejemplo generados en AutoCAD. Lo que tenemos que hacer es venir a menú archivo importar bloque se nos va a abrir un explorador de, de nuestro sistema de almacenamiento que tengamos en, en el dispositivo y buscamos el archivo en nuestra carpeta de bloques descargados. Fíjense que se trata de archivos de WG. Yo voy a buscar alguna mesa, por ejemplo, que me sirva como mesa de reuniones porque tenemos este, una sala de reuniones, esa mesa le vamos a dar abrir LibreCAD me avisa que debo guardar el trabajo primero y que puede tratarse de algún eh, error o de alguna situación eh, que requiera la atención previa nuestra con el guardado del archivo para poder recuperarlo si eh, se diera un en un eventual cierre por ejemplo vamos a dar ok y fíjense qué sucede eh, si nos fijamos hay un pequeño o sea, eh, círculo indicando el punto de inserción del bloque pero es prácticamente imperceptible O sea, nuestro bloque se ha insertado lo hemos importado, lo hemos traído y si este, nos fijamos está muy pequeño esta es nuestra mesa una mesa para ocho personas Está eh, cargada en la pila de lista de bloques con el nombre que tenía, pero lo que ha pasado es que eh, no se ha reconocido el sistema de unidades con el que está generado este archivo para poder ser usado en nuestro archivo. Lo que vamos a hacer es, lo borramos, Fíjense que eh, no se borra de la lista de la pila de bloques, entonces lo vamos a seleccionar desde ahí y le vamos a dar eliminar con este eh, signito menos. Eh, vamos a tener que confirmar la eliminación de este bloque y lo que vamos a hacer es venir a archivo, abrir, lo vamos a abrir al archivo, en este caso se trata de archivos de WDG porque son bloques que se han generado desde AutoCAD le vamos a dar guardar. Y lo que vamos a hacer es decirle a LibreCAD desde Options, Preferencias eh, de Unidades, Preferencias del dibujo actual, perdón. Unidades donde dice Unidades del dibujo y está seleccionado ninguno, le vamos a decir Metros. Le damos OK. Vamos a darle guardar como. Save As. Y lo vamos a guardar como mesa de reuniones. Lo vamos a dar guardar. Podemos cerrar este, este archivo y volvemos a nuestro dibujo. Le vamos a ir a la opción importar, bloque. Y vamos a ir a buscar donde la hemos eh, almacenado, donde habíamos almacenado el bloque una vez que hemos generado el cambio de unidades. Fíjense que si no lo visualizamos es porque tenemos, tenemos que seleccionar el tipo de extensión de archivo de DXF y acá lo encontramos, mesa de reuniones, abrir y en este caso ya cuando hacemos clic y lo insertamos ya ha tomado eh, la referencia de unidades del modelo que está actualmente en edición. Una vez que lo hemos insertado, eh, fíjense que sucede que no toma los atributos de eh, la capa en la que nosotros queremos ubicarlos. ¿sí? Venimos a la lista de capas si seleccionamos y vamos a atributos, le indicamos que queremos que se eh, cargue en la capa mobiliario, indicamos que el color sea por capa, no lo toma. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo sobre el elemento que se ha insertado en pantalla cuando le hemos dado importar ¿Sí? lo que vamos a hacer es eliminarlo vamos a tomarlo desde la lista de bloques y desde ahí le vamos a dar insertar el bloque activo en este caso bueno, lo vamos a traer a mover porque no, no nos viene bien el lugar en el que se ha generado lo vamos a hacer nuevamente, vamos a traer con la mesa, con el punto de referencia, vamos a ubicarlo ahí. Si nos fijamos, eh, una vez que lo traemos y hacemos clic, eh, en este caso el punto de referencia, el punto de inserción de este bloque está bastante eh, externo al elemento. Cada vez que hacemos clic nuevamente, fíjense, se carga en eh, la pila de bloques. Cada vez que se ha eh, cliqueado se ha agregado una copia del bloque original. Esto no es correcto. porque Porque se generan eh, estas copias que lo que ocasionan es que se multiplique el peso del elemento guardado, del bloque almacenado. Entonces los vamos a tener que eliminar. La forma correcta es insertarlo las veces que necesitemos desde la opción de, inser de inserción del bloque. ¿sí? Este mesa de reuniones cero es eh, el bloque que teniendo seleccionado nos conviene eh, darle insertar el bloque activo y ahí sí la cantidad de veces que necesitemos se va a eh, colocar en, en el modelo y esta vez ya sin aumentar en la pila de bloques. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este bloque tiene subcapas y eh, atributos propios del archivo original con que fue generado. Lo que vamos a hacer es entrar a la edición de este bloque y vamos a eliminar lo que no nos conviene que esté, que es el texto de la cantidad de personas de esa mesa y estas líneas de cota ¿sí? eh, una vez que hemos este, hecho la modificación lo guardamos podemos minimizar esta, esta ventana y volvemos a la o cerrar la ventana del bloque y vemos que ya se ha modificado en todas las instancias en las que ha sido usado este mm, bloque bueno, lo único que nos resta en este caso es eh, editar este bloque para que pertenezca a la capa mobiliario y que tome los atributos de la capa mobiliario. Lo que vamos a hacer es entrar a la edición, como lo hicimos también recién, seleccionamos todo el objeto que queremos que, que forme parte de este bloque, venimos a eh, la etiqueta de atributos de las entidades gráficas o hacemos clic en eh, derecho, en este caso teniendo la selección no se nos habilita. Eh, hacemos clic y en los atributos desplegamos la lista de capas y elegimos la capa mobiliario y en color le decimos que lo tome por capa. De esta manera ya se ha generado el bloque lo toma con eh, la, mm, las características de eh, la capa mobiliario.